Que solo en ti he encontrado un amor perfecto y ver Todo lo que he pasado a tu lado me hace bien Sentirse enamorado es lo mejor que puede haber Solo en ti he probado el amor hasta en lo que sé. Verte aquí conmigo me hace sentir Que en este mundo todo se puede lograr Tú eres la única que me hace sonreír Conmigo hasta el final Todo, todo, todo lo que quise antes soy contigo es perfecto Todo lo que quise enseñarte Era amarte y no fue en balde Darte el corazón entero Solo podría decir Que cuando te conocí Supe que eras para mí Y punto Con el corazón a mil Hoy yo te quiero decir Que viviremos por siempre juntos Pude conocerte Y te volviste lo más importante y desde entonces Solo quiero verte Cada día para enamorarme Perdí el sentido Con solo mirarte Me había perdido En un sueño constante tu parte a tu lado Y acaba contigo Y eso sí significan Por siempre unidos te este hace mes este espero Y sabrás bien cuánto te quiero Con palabras y con hechos voy a demostrar Todo, todo lo, lo que, que por ti siento, siento Sé que aún va en crecimiento esto Pero sé que juntos vamos a pasar Juntos todo el mes entero Y sabrás bien cuánto te quiero Sé bien que estaremos juntos hasta el final Quiero darte lo que más puedo Y si no encuentro te lo invento Solo quiero verte de felicidad. Es difícil encontrar al amor de tu vida, efímero lo primero que dije ese día, no recuerdo qué pasó Solo quería escuchar tu voz, fui contigo sale el sol y el dolor se me olvida Me enamoraste con el primer beso, no sé muy bien cuánto pueda durar todo esto Quiero pensar que todo será eterno, ya no aguanto las ganas para vernos Quiero que la vida me reciba, con lo mejor que tiene que eres tú y nadie más Quiero darte todo lo que pidas, la única en mi vida por todo lo que das Encontrarte con lo que nadie te dio, nunca paso por mi mente todo lo que sucedió Conocí de ti un hola y no conozco el adiós, por lo pronto quiero ser seguir probando tus labios no sé quién te trajo hasta aquí pero en verdad valió la pena tu llegada a mi vida, mi vida. eres la razón de mi existir solo quiero vivir contigo cada día, cada día. Porque eres diferente, tienes algo que sí Que luchar por ti en verdad valga la pena. Y lo que siento es sincero: yo te quiero y te quiero conmigo. ¿sí que importa los problemas. Solo tú sabes lo mucho que te quiero, solo tú vales el mundo entero. Quiero encontrarte más allá del cielo. Para amarte, hasta después de muerto. El tiempo que tardo en ir a verte. Me paso pensando en qué decirte. Porque cuando llego, me congelo. Cuando siento el primer beso, me llevas al cielo y sin mentirte. No sé cómo reaccionar, solo te quiero abrazar y se me eriza la piel. Y no dejo de temblar, no sé bien qué va a pasar con tus labios de miel. Cuando te a besar, siento que voy a volar y llegar a Marte. ¿Cómo me puedo calmar si cuando te voy a mirar estoy viendo un ángel? Este hace meses te este espero y sabrás bien cuánto te quiero. Con palabras y con hechos voy a demostrar todo, todo lo que, que por ti siento. siento. Se sé que aún buen crecimiento estope.